Pues, a continuación verán un video de mí quejándome de mí mismo por, por quejarse de mí o algo así en, Y pues, en el siguiente video me insulto a mí mismo Así que si estás ofendido de gente que se insulta a sí mismo por insultarse eh, Lárgate Bye <risa> <risa> Hey, muy buena gente Aquí, Alejo, y bueno, ya el punto es: soy un poco subnormal. Y me acabo de percatar de que tengo tres errores máximos en el canal. Pues el primero es que, como soy subnormal, no volví a comprar el bandicam. Y me di cuenta de que los videos ahora tienen esa cosa acá arriba que dice www.bandicam.com. Porque no renové desde, desde mi licencia desde que me cambié de compu. Lo segundo, también me di cuenta de que no estoy suscrito. Pero es simplemente la cosa de verdad. Soy subnormal y tenía aproximadamente 40 minutos de Terraria grabado para hacer... A ver, vamos, vamos a Estos tres son de Terraria y luego me cuáles son de Terraria. Tenemos desde... Desde aquí hasta... Hasta aquí. Entonces tenemos literalmente... Una hora de videos de Terraria. No me pregunten por qué grabé tanto. Pero lo peor, lo peor es que... <coughs> Vamos, primero estos tres, ya. Estos tres de aquí tenemos un pequeño problema que no debería haber abierto los tres al mismo tiempo. Bueno Con estos tres de aquí tenemos, tenemos un problema chiquito. No. No hay audio. Soy imbécil y grabé casi media hora de gameplay sin audio, ¿vale? vale Vale, les, les voy a resumir a estos, ya que estos no son tan interesantes. ¿no? Desde el primero, este está en orden de recreado. Y esto fue hace un mes más o menos, cuando recién empecé a grabar de nuevo. Así que no lo he acordado cómo se la Vale, en este no más que nada lo que no sé, no sé qué hago, la verdad. Eh, reparo unas cuantas cosas. Y pues. Uh, mm, hago algo. Mino. Yo creo que estaba buscando titanio, me estoy seguro de eso no pero eso es interesante ocurre de verdad excepto bueno acá aparece un team el cual de hecho me parece cada rato se conseguí el logro vale eh, más titanio balabim balabum, balabam bellem pim. aguanta aguanta qué aquí tengo esa cosa lo cual es inútil pero da igual Boom, teníamos los primeros 10 minutos cubiertos Nada interesante, nada del otro mundo Todo family friendly, todo típico de un video Basurra mío Luego, si vamos al siguiente video, el cual tampoco tiene audio Dije, si vamos al siguiente eh, Do you want to restore the play of war no? Bueno, pues empezamos por aquí Mino cofres Mino cristales de estos tontos Que ni siquiera sepa que hice eso Sigo, sigo farmeando almas O sea, lo peor es que luego verán la burrada que hago Luego les explico no quería estar en pantalla completa, soy imbécil. Eh, un caos. De hecho, me aparecen cada rato los caos elementales. Por lo menos que supone que solo puede aparecer como tres cada media hora. Me aparecieron como cinco en el video. Eh, ahí está de la raña. Y, es, esta, esta, este cofre está muy opés. ¿sí y ven, con esto derroto al Moonlord. Vale, pues tenemos. Ahí está otro caos elemental, ven. Y aquí hay un mago rúnico. Y pues ahorita mismo va a salir otro caos elemental, si no me equivoco. Como en 2 segundos. Si sí, ven bueno, acá hay otro ca Bueno, no, no, eso no nunca caza metal. Bueno, da igual. Me matan porque soy subnormal. Y pues... Ahí está. Eso es todo. Organizo cofres por una hora. Y... Ya. Bueno, pero... Ahora creo que viene lo, lo, lo que pasa. El problema es que no sé si recuerdan... Hice un video en el que farmeaba. No hacía mucho en no el agua. ¿Estoy grabando sí o no? Sí, sí, estoy grabando. Bueno, pues... En este video tenía para hacer el libro Ya que me estaba haciendo la... Bueno, me iba a hacer la, la librería Pero como soy súper inteligente Me hice una llave para invocar otro de esos cofres Y no me di cuenta que me quedé sin almas de la noche, verán A continuación, miren Agarro las 19 almas Ahí tengo 15 ya Yo pensé que seguí teniendo como 30 Y me hice una llave de noche Para hacer con este cofre Y me iba a hacer luego también el, el libro Y me di cuenta de que no tenía suficientes almas de noche Porque soy subnormal y me las gasté en esa llave Qué inteligente soy, por Dios. Sí, sí, sí, no me interesa. Paso medio y confundido de nadie. digo, guay, pero qué tontería. Pero que no tengo para esto. Y luego estoy matando a este bicho. Y luego sigo matándolo y uso esa barra porque soy tonto también. Y pues es bien chévere. Lo mato. Lo... No, de hecho se me metió a la casa. Casi mato mi de PC. ahora que lo pienso. Y 3, 2, 1. Está muerto en, en un barambín, barambán. Pum, mira, es que se me la queda la compito todo. Y, te, y me da un gancho Es decir, gastar la probabilidad de tener un libro muy chévere Por un gancho Y pues ya está, el, me paso poniendo tintes Y luego por alguna razón cojo mi conejo Y me voy corriendo hasta el mar No miento, miren, cojo el pinche conejo y me voy corriendo hasta el mar 20 de 20, gameplay de calidad Luego es, okay, Luego tenemos estos videos de Hasta aquí creo que es Estos Los primeros 5 Los cuales son también media hora Aguanta, aguanta. Que... Ah, sí, sí, tengo este que no sé por qué dura 0-0 segundos. O sea, miren, lo abro y ya acabó. Y bueno, este lo voy a eliminar, estos basures. Este. ¡Ah! <risa> ¿Qué hago? estoy rompiendo mi compu Bueno, ya, pero ahora sí de verdad. Este, abrimos esto y vemos claramente que. Hey, gente, el juego, audio del de juego la... está y muy en este alto video. Y vale pues voy a resumir qué hago en estos videos Porque pues me, me, me, me molesta bastante el audio O sea es que está demasiado alto El audio del juego comparado a este Les voy a mostrar un poco ya El punto es que empiezo y mostrando la espada lumínica Que la conseguí y de hecho me quedé pobre Poniéndola en asesino Pasé de tener uno de platino a tener 20 de oro y pues vale, ahí muestro eso. Aquí muestro que estoy harto de esta corrupción que de hecho voy a hacer un capítulo específico para remover totalmente este lado de la este lado de aquí de la corrupción, señalando con la mano como si me pudieran ver. inteligente Bueno ya, eh, Y entonces digo, estoy harto, estoy harto, sí, sí, sí, me quejo, me quejo, me sigo quejando. ¡Hago trampa! Porque, porque soy bueno en eso, yo, yo hago trampa, yo, yo, yo soy el típico persona que hará trampa en los videojuegos. Solo porque se harta de ciertas mecánicas que odio. <coughs> la corrupción. Y pues agarro el Contaminator ¿Dónde está? Eh, bueno, ya agarro el Contaminator Vuelvo al mundo ¿Qué posado O sea Miren esto O sea, quiero que... Miren esto No sé por qué Pero tengo dos personajes Con vestido de mujer Vale uh, Vuelvo Tengo la solución Y toda esa vaina Y pues... Soluciono el problema Eso, eso fue muy malo <coughs> Bueno, y sigo solucionando Por media hora Por... Por infinito, aguanten. De hecho, me voy a saltar eso. Estoy seguro de que eso también sigo solucionando. ¿Cuánto tiempo vamos grabando? Ya llevamos 7 minutos. 20 minutos. Y aquí empiezo a hacer mi propio bioma. Que, por cierto, no sé qué tal irá ahorita. Pero, pues... Y, pues, tenemos por aquí haciendo mi propio bioma. En caso de que no sepas pintas de color el césped, eventualmente se pasará... Aquí sigo con el bioma y de hecho uso la vacuna de regeneración. Y planto árboles sobre mi casa por razón alguna. Okay. <risa> vale, eso no era lo que quería hacer del todo. Y pues agarro bombas. Y me. Mira, mira, mira, ojo, ojo, ojo a lo que hago. Empiezo a hacer un hueco para que la La 21 no pase, lo cual no está mal. Pero lo, luego lo haré mejor, tranquilos. Aquí continúo con el llave, cast, me está molestando bastante el manican. me voy a parar la grabación y repetir de nuevo. Para volver, pinche límite de grabación, pendejo. Bueno, ya, el punto es: aquí sigo con eso. Así cuanto esta casita chévere. Y pues, dale, que mino. Literalmente paso 10 minutos explotando el lugar, vale. Acá limpio más la corrupción porque me molesta la corrupción. Y pues, uh, miren, 100% legítimo, pero en serio se ve chingón ver eso así. No sé, se ve muy chévere ver las piedras, la piedra corrupta convertirse en piedra normal. Y se ve también un poco raro, digamos. Vale, limpio el mar, lo cual, pues, pues sinto bastante Y ya, acabo el capítulo, ustedes dirán, ¡No! Bueno, en verdad sí, pero no Quítate e Este minuto 2.46, más que nada porque me percaté de algo Estaba viendo el mapa Y, pues, aquí en la mazmorra, justo abajito aquí Me di cuenta que había un poco de granito, entonces voy a entrar a la mazmorra Porque me suena yo eso a la entrada como una persona normal no, mentira, no, en verdad estaba ahí abajo y pues, pues ahí me di cuenta y me parece salir, pues. Y acá se ve granito, eh, por más que, no, ¿cómo lo hago zoom? Bueno, ya, acá se ve granito, lo voy a hacer zoom con el, eh, con el Camtasia. Se ve granito y no lo he revisado, sino que es por las bolas esas que tiran los tipos y ya. Entonces aquí voy, bueno, me enamoro un chingo y pues aquí ven cómo estoy yendo el bioma y pues me parece interesante que hubiera ahí un bioma de hecho hay un buen hueco acá abajo a ah, la mazmorra y pues ahí está el bioma de granito todo tranquilo no había casa ni nada solo un bioma común y corriente ahí empiezo a iluminar oh, sí empiezo a iluminar de hecho me pregunto si habrá algo más ya que por acá se veía más granito encuentro este cofre lo cual también está súper chetado con esto derroto al pinche calamitas y eso es todo, el video práctica Ah, si sí, encuentro esa trampa, la cual me pareció curiosa Nunca la había visto antes en ningún otro juego y En ninguna otra partida de Terra Y ya, eso es todo Vale chicos, nos vemos en otra Y pues eso Good, goodbye